y que es un libro fabuloso donde eh, el, el maestro expresa muestra con toda su experiencia como perito cultural y como experto también en derecho a pesar de que no tiene formación jurídica lo acabo de decir hace un momento también este, este, este, sí, entonces, este es el libro Racismo Judicial de México del cual estamos hablando y hay algunas eh, algunos ejemplares en la mesa aquí hay otro que está a la venta el, el precio está aquí atrás eh, bueno el maestro trabaja en el Fideicomiso de Ejido Cieneguillas de, y de, de desarrollo y ecología en el Lerma Estado de México este es un panorama eh, curricular una semblanza curricular del maestro muy humilde porque realmente Yuri es un Referente en materia de antropología jurídica en México es un referente en materia de derechos indígenas es un referente por supuesto en peritaje cultural por eso es un gusto tener una personalidad de estas características de, esta, de calidad, ¿no? además de calidad humana porque es un gran amigo con nosotros el tema que, del cual nos va a hablar el maestro se llama el peritaje como práctica del derecho intercultural Adelante, maestro. Gracias, Claudia. ¿Ya calor no lo dijiste? Sí, sí, es sí. Muy buenas tardes. Me han pedido que hable sobre herramientas para construir una constitución intercultural y me parece muy oportuno, muy pertinente que se haya organizado este tipo de taller. Precisamente la semana pasada el ministro Posío presentó eh, las obras conmemorativas de los 100 años de, de nuestra Constitución y él decía que, que además de que se está celebrando y festejando este acontecimiento, él decía que, que la publicación era una oportunidad de... De, también de evaluar la trayectoria de, de, pues de, nuestra, de nuestra carta magna, ¿no? de evaluarla y, y, y hacía una metáfora sobre la fiesta: de cómo en una fiesta, además de festejar 15 años o una boda, lo que fuera, eh, ahí nos encontramos con, con conocidos y discutimos qué ha pasado, qué. qué qué o sea, que, que piensa hacer en el futuro ¿no? y que, que esa publicación o ese, esa serie de publicaciones servía para, para hacer una evaluación de ese tipo eh, y bueno yo, yo quiero arrancar retomando esa metáfora porque yo creo que la, la fiesta y, y la celebración eh, pues ya terminó yo diría que ese, ese fue un acto simbólico donde terminaron los festejos de los 100 años de, de la... Última constitución que se promulgó en, en México, y ahora hay que entrarle a, a la cura, a la, a la cura de la, de la cruda, ¿no? de, de, de la resaca. Eh, que, que esta, esta resaca ahora que despertamos es: bueno, ¿cómo, cómo seguimos trabajando para que nuestra constitución eh, eh, se cumpla, que los valores, los principios que, que que hemos promulgado en este, en este texto eh, se hagan vigentes ¿no? Entonces, yo felicito a los organizadores a las organizadoras ¿no? por, por mantener abierto este espacio y, y, y debatir sobre una, nuestra constitución eh, eh, bueno, en principio yo, yo quiero afirmar ¿no? y sostener que eh, nuestra constitución es pluricultural o sea, su contenido sí es pluricultural. Lo vemos en, eh, digo, si hacemos eh, también una trayectoria de cómo, de cómo pues, se ha ido eh, construyendo nuestra constitución, el, el, por ejemplo, el principio del federalismo ¿no? es, es trascendental. Claro, esto se viene arrastrando proviene de otras constituciones, pero el federalismo es un espacio para permitir la interculturalidad. Eh, también la manera en que proponemos lo que es el municipio libre. Claro, estamos hablando que, que, que, que pues toda constitución, todo texto, toda, todo lo que, lo que queramos analizar en el mundo tiene limitaciones y, y, tiene, y podemos tener divergencias, pero ahí hay espacios ¿no? para la interculturalidad, la forma en que está definido el municipio libre. Eh, por ejemplo, en, en, en un diplomado que... que violina, digamos, las facultades que tiene el municipio libre y que no las ejerce, porque le imponen decisiones. Por ejemplo, simplemente el uso de suelo, que es una facultad que tiene el municipio libre y en realidad no la ejerce. Bueno, sí la ejerce, pero bajo determinaciones exteriores en que provienen de imposiciones. Eh, y bueno, y el artículo segundo, que seguramente ya se ha discutido mucho aquí, que lo conocemos, se reconoce, la, se le reconoce a los pueblos la el derecho a la libre de determinación, a la autonomía, estos sistemas normativos eh, y, y, y el artículo primero, el, el artículo primero tal como está ahora, ¿no? Donde se, también se se, eh, se ponen al mismo nivel que la Constitución los tratados internacionales, el bloque de, le llaman el bloque de convencionalidad, pues es ya una puerta, una puerta que tenemos ahí, una puerta muy ancha para entrar a ese mundo. Eh, de la interculturalidad, eh, eh, eh, pero dicho, dicho lo anterior, o sea, de que si sí es un texto que permite la interculturalidad, eh, el, el, el problema no radica ahí. Yo creo que ahí no, no, este, no, el hecho de tener un texto con características como las que hemos mencionado, no, eh, no, o sea, nos preguntaríamos por qué no posibilita una convivencia y una, eh, una sociedad en donde. En donde quepan, como se dice ahora, donde quepan muchos mundos, donde quepan otros, otros eh, universos normativos. ¿no? ¿Por qué no tenemos una realidad, una, hablamos hace rato, hablamos hace rato, una sociología que permita eh, los pluriversos? Eh, y, y esto se debe, esa es una posición de la antropología, a que las prácticas, las creencias, las representaciones que tenemos sobre nuestra constitución son monoculturales. ¿no? O sea, estamos por, por, entendiendo por prácticas y, y, y creencias o representaciones la, la cultura jurídica bajo la cual nosotros pensamos y actuamos ¿no? eh, posiblemente ya han discutido aquí mucho la teoría por ejemplo, de, de Bourdieu, eh, él dice hábitos por ejemplo, lo, lo que son los hábitos ¿no? o sea predisposiciones que tenemos para pensar y hacer las cosas y eh, bueno, no nos vamos a acabar aquí en teoría, porque el objetivo es hablar de un pero simplemente, ¿qué, ¿qué es el hábitus? ¿no? Un ejemplo del hábitus, que acabo yo de leer un texto de Juan Carlos Martínez, ¿no? muy recomendable, abogado y antropólogo, donde él, él eh, discute esta famosa sentencia de Juan Pablo Ruiz, donde es el primer juez que declina competencia a favor de una comunidad indígena, de que declina. La, la solución de un caso de tráfico de, de, de personas, y eh, lo que él dice es que, por supuesto que fue una hazaña de, de este abogado, él, eh, eh, no solo el pensar, sino realmente eh, eh, dictar una sentencia de esta naturaleza, porque rompió con un hábito judicial, que es, bueno, no solamente un hábito judicial, y con todo respeto, ¿no? pues es un, un hábito muy, muy conocido entre los abogados, de que para entrar a un círculo de prestigio, o para hacer una carrera dentro de la abogacía, eh, tú imitas lo que hace el, el maestro, el doctor, ¿no? y entras entonces en un hábito de, de formas de resolver conflictos, porque si quieres romper con ellos, posiblemente también rompas con ese círculo. ¿no? Entonces, ese es el, el, el ejemplo de lo que significa un hábito. ¿no? Entonces, el, el sistema judicial, y muchos de nosotros, actuamos bajo estos hábitos y eh, entonces para entrar en materia eh, yo quiero proponer dos, dos herramientas básicas pues, para eh, impulsar una, eh, esta, este propósito de tener, para impulsar una especie de constitución intercultural y estas dos herramientas podrían ser puede haber muchas eh, yo diría la preparación y segundo la eh, la comprensión <coughs> Perdón. la preparación es esto que estamos haciendo aquí es capacitarnos prepararnos, estudiar, discutir confrontar ideas evaluarlas analizarlas ser reflexivo de lo que, de lo que hacemos de lo que decimos, de lo que proponemos de, eh, o sea, de, eh, de evaluar esta, esta praxis, ¿no? esta forma de, de en cada quien en su campo, ¿no? pero entiendo que la mayoría son también de formación de abogado eh, eh, pues sobre todo la forma en que, en que ejercemos el derecho y eh, retomando un poco la, la discusión también que, que se dio en la mesa pasada eh, yo creo que, que eh, el secreto para, para avanzarnos en este tema de cómo prepararnos es entender que el derecho no es solamente una ciencia o una, uh, sí, o una uh, profesión que se ejerce en los tribunales ¿no? o, en esos, o en esos espacios judiciales, sino que el derecho, como se decía hace, hace rato, está presente en la vida cotidiana. Entonces eso es un yo pienso que es una herramienta fundamental. O sea cualquier cosa que hagamos, que veamos, la tenemos que ver desde ese enfoque del derecho ¿no? porque si no, entonces si sí caemos en estos hábitos y en estas prácticas regulatorias y, y, y nos hacemos sujetos del propio derecho sujetos en el sentido de estar sujetados no, no de personas con nombre y apellido sino que para evitar esta sujeción al derecho, o que Sousa le llama la regulación del derecho, tenemos siempre que estar cuestionando lo que nos dicen y lo que hacemos. Eh, bueno, como ejemplo, eh, si estamos aquí en este espacio, yo, eh, que nos convoca la UNAM, entiendo que es parte de, de una praxis y de un aleccionamiento que viene desde eso que llamamos la educación pública. Entonces yo preguntaría, ¿cuántos de aquí eh, estudiaron o estudian en, en una escuela pública? todos. ¿Alguien proviene de escuela privada? bien Bueno, incluso no importaría no importan aquí los números. Aquí lo que importa es por qué por qué surge la pregunta. Posiblemente hace muchos años no se hablaba de educación privada, o no existía la educación privada. Existía la, existe la educación familiar, por ejemplo, eso era muy común hace muchos siglos. La educación solamente era una educación familiar o de oficio, que quería ser sacerdote, pues estudiaba en, en la iglesia, o sea, no existía la escuela pública. Y hoy tenemos una tendencia, eh, por eso quiero cerrar ejemplo, tenemos una tendencia a privatizar la educación. Si vamos a otro foro, posiblemente la mayoría va a estar en, en otro lado, de la, la formación escolar en escuelas privadas. Entonces, yo lo que, lo, lo que, lo que quiero llamar aquí la atención es que, que este es un proceso de cambio del derecho que muchas veces no lo, no lo concientizamos. estamos privatizando la educación. Está privatizando, y no solamente la educación, lo vamos a pasar a otros tema. Está privando la educación, y entonces tenemos que... ¿Está hablando. No, no, digo que también no se privatizar la educación. Ah, la perfecto. Sí, está, sí. Sí. Para allá vamos, creo que ya, ya se privatizó sí. el los bienes públicos y sí. pues, ahora sí. vamos a ese tema. Eh, ¿dónde me sí, no, lo, de, lo de, la, de cómo se privatiza la educación y otros ámbitos de la, de la vida cotidiana eh, de manera que, que entonces cuando uno este, ustedes muchos de los que están en clases que saben del contrato social pues está bien, hay que estudiarlo hay que saber qué es el contrato social y por qué funda la sociedad moderna y todo lo que escribe el uso, ¿no? ¿Vivimos el contrato social? ¿Lo estamos viviendo? Esa es una pregunta. ¿no? ¿O ya estamos viviendo un contrato privado? ¿O vamos hacia el contrato privado? Entonces, eh, eh, a eso yo les digo que la, esta preparación que estamos haciendo aquí, esta, esta forma ¿no? de aprender y de discutir el Derecho, véanlo también en la vida cotidiana, constantemente. ¿no? Yo creo que es un concepto que ya viene de nuestra casa. Eh, y la otra herramienta que yo mencionaba es la comprensión. ¿no? Es un concepto también que proviene más que nada de, de la hermenéutica eh, que suena muy, muy bien. yo cuando lo empecé le dije que Dios mío me había dedicado a, a la bañilería, ¿no? pero, pero es, es muy simple la que, este, ¿no? Eh, ¿qué tiene que ver con esta capacidad o, o esta facultad que tenemos de entender eh, eh, los textos o eh, los discursos las normas, ¿no? la vida de otros o de otras, ¿no? simplemente es entender otras cosas o sea así de manera muy muy y general eh, pero que bueno ha sido una herramienta muy útil sobre todo pues, en derecho ¿no? para interpretar normas o en, eh, en teología ¿no? para entender eh, textos sagrados eh, lo utiliza también la antropología lo puede utilizar cualquier yo pienso que debe ser un ejercicio también un ejercicio de todos nosotros Practicar la, la, la comprensión, no necesariamente la ética, porque entonces ya nadie va a querer practicar con nosotros, pero sí, la comprensión. ¿verdad? ¿Cómo eh, entender lo que nos dice el otro? Porque, porque por lo regular lo queremos entender bajo nuestra tradición, bajo nuestros principios o bajo nuestra lógica de, o nuestra racionalidad. Y ese es un problema ¿sí? eh, que se agudiza cuando... Eh, pues sobre todo cuando se impone un régimen un régimen autoritario totalitario pseudo democrático ¿no? que nos, eh, nos hace pensar las cosas desde esos desde, eh, desde esos eh, referentes y, y, y que son referentes que traemos desde la familia desde la escuela y que no somos capaces de cuestionar o de criticar eh, el ejemplo, que los antropólogos siempre ponemos. las anécdotas, eh, es muy conocido, por ejemplo, el honor. ¿Eh? Compañeros, si ustedes del siglo XVIII y, y me dice, lesionaste mi honor, vámonos a la calle y nos agarramos a balazos o como sea, pero el honor se resolvió de esa forma. Si alguien ahora le, le ofende en su honor, Posiblemente se va a la, la CNDH ¿no? a la, pre... sí, para, la pre... para que concilie Bueno, <ríe> estoy diciendo muy burro y... Este... Pero ese es el extremo también, por ejemplo, del multiculturalismo, ¿no? Querer conciliar esas diferencias, de esa manera, pregunta pero Pero bueno, a donde vamos es cómo eh, eh, ese, simple, ese simple concepto, ¿no? dependiendo de qué tradición o cómo lo entiendas, le das una interpretación y, lo, y además no solo lo interpretas de una forma diferente sino que actúas bajo, pues, bajo esa tradición, formación y, y, y, y así forma de vida que y entonces yo quisiera entrar en materia porque eh, bueno, antes de entrar al peritaje, sí ¿qué problemas nos presentamos? o, o ¿qué, eh, ¿en qué situaciones eh, se presenta el peritaje, ¿O sea, no? sí, mí, no, no más. que eh, ir poniendo también eh, situaciones concretas en donde eh, se presentan este tipo de divergencias o de controversias jurídicas y en donde puede participar un perito. Eh, pero sí, primero quiero poner otros tres ejemplos generales para que se entienda la importancia de la, de la comprensión y luego de qué instrumento nos puede ayudar a resolver este tipo de dilemas comprensivos o de interpretación. ¿no? Eh, bueno, el, el texto fundamental, por ejemplo, de, de, nuestra, de nuestra sociedad contemporánea y desde de, de hace... De hace, de hace lo, que se, lo que se llama el texto fundante de la sociedad moderna ¿no? que la prefigura, no porque la funde, sino porque la prefigura es, la, es el, el Nuevo Testamento y ¿no? ahí vienen muchas cosas que, que todavía seguimos viviendo todos nosotros ¿no? como esta libertad por ejemplo de interpretar nuestra, nuestra propia, nuestro propio deseo o, o nuestra propia ¿cómo le llaman? nuestra eh, nuestra ilusión de una buena vida ¿no? de ahí viene de, pero, pero es que de, de, por ejemplo, desde niño, cuando nos empiezan a explicar la Constitución, digo, perdón, bueno, la, la, la, la Biblia, ¿no? Y que nos dicen que Jesucristo ¿no? fue crucificado. esa Es una pregunta que tenemos casi todos en la infancia, ¿no? Y, y, y este, preguntamos por qué, ¿por qué fue crucificado? Y entonces nuestra mamá o un familiar o alguien conocido nos dice, bueno, es que se sacrificó por, por todos nosotros, ¿no? Que se redentó. Es una pregunta que casi siempre nos hacemos, y que después la, la dejamos ahí guardada. ¿no? Y, y, este, y no la volvamos a incorporar a nuestra discusión a, a nuestra, a nuestra cotidiana ¿no? hay muchos textos históricos antropológicos sobre lo que significa el cristianismo y cómo transformó nuestra vida eh, presente eh, pero, pero entonces yo lo que diría es cuando leamos por ejemplo un, un texto de este tipo, no nos quedemos con lo que nos dice el texto tenemos también que cuestionarlo y tenemos también que evaluar cómo interpretarlo en el presente para la hermerética dirían que, que, que un, un hecho, en este caso una norma que nos presentan ahí, o un texto bíblico, eh, tenemos que evaluarlo por su acontecer, o sea, no tenemos que verlo nada más por cómo, cómo eh, quién lo produjo y para qué, sino también qué de, de ese texto, qué de esa norma, qué de ese hecho histórico, es valioso para nosotros y ahí es donde se da este llaman el círculo monético, o sea, estar discutiendo con el texto, tanto el pasado como el presente, y entonces si, si por ejemplo ustedes, la mayoría son abogados aunque no lo fueran, ¿no? esa no es la única lectura que se puede hacer yo lo, lo digo con todo respeto para los creyentes y para los abogados eh, porque entonces, por ejemplo, si yo fuera abogado diría, espérame, si sí, se sacrificó y no, no lo cuestiono, porque esa es, una, eso es una, una representación teológica, religiosa etcétera, que eh, es una convicción que no se puede cuestionar pero, por ejemplo, si yo fuera abogado diría, bueno, en realidad, y también sobre eso hay muchos textos, yo diría, no se sacrificó, lo juzgaron y fue condenado. O sea, es un juicio, fue un juicio, de hecho, no. tanto los romanos como los, los, los, eh, los judíos sometieron a juicio. Entonces, se puede ver bajo esa perspectiva. Y entonces, eh, yo creo que si ya tengo una materia, por ejemplo, el artículo 27, que lo no iba a leer, pero yo, no, si no lo leo porque si lo deben conocer, que habla eh, de manera explícita y bastante extensa, 27 y los que le siguen, sobre eh, los bienes nacionales, sobre la, la, la forma en que se distribuye la, la propiedad ¿no? y, y, y los recursos ¿no? de, de la naturaleza. Es muy clara cuando dice que, bueno, dice muchísimas cosas, pero lo fundamental que dice es que estos bienes los administra la nación con el fin de distribuir la riqueza y de que se administre de una manera eh, clara la propiedad privada. Entonces, si nosotros lo leemos, si leemos esta Constitución en el, en el contexto, cuando se redactó en, en el 17, y las luchas agrarias, ya, eh, o por ejemplo yo, que ya tengo más edad, para mí es muy claro que ese artículo 27 fue producto de una rebelión agraria. ¿eh? Bueno, fue una rebelión también de... Por una revolución política, etcétera, pero el artículo 27 respondía a este movimiento que reclamaba el reparto de tierras, ¿Eh? un reparto de tierras que en otro sexenio ya se declaró iniquitado. Entonces, si, si, si cuando leemos ahora el artículo 27 tal como quedó, si, que tanto lo han leído ustedes, yo me he puesto a estudiarlo recientemente por el trabajo pericial que hemos hecho. Me doy cuenta que más bien el lector, de, bueno, el redactor, y como lo leemos ahora, ya no, ya no está ahí presente el reparto agrario. Lo que está presente es el reparto de los energéticos. La reforma, que ahora se llama la reforma energética, pues sí es una nueva ley de reforma que desamortiza los bienes públicos, pero esa es una cuestión muy personal. Y, y lo que quería decir es más bien que si hacemos la, la, comprensión, la comprensión desde la ética, nos damos cuenta que puede haber esas dos visiones, que ¿sí? son las visiones que están en disputa actualmente. Una visión que, que, que, que puede haber otra. Es una lectura que se puede hacer desde el momento en esa época que se comunicó en el primer artículo 27, que es la lucha las luchas agrarias, o la actual, donde ¿no? hay una economía globalizada, donde hay muchos intereses en disputa por, por eh, la búsqueda de nuevos no energéticos y, y, y bueno y finalmente caemos en el artículo segundo para ya ahora sí eh, eh, exponer algunos algunos temas que aborden el peritaje antropológico, el artículo segundo también tiene pues, eh, varias cláusulas y y es muy interesante revisarlo todo, pero solamente me quiero concentrar en dos, en dos partes, ¿no? la, la, la primera, ¿no? donde declara que, el artículo segundo constitucional declara que México es una nación pluricultural, y dice que esto eh, se debe a la presencia originaria de los pueblos indígenas, y define lo que son los pueblos indígenas, entonces vamos, los peritajes tienen mucho que ver con esta definición, ¿no? entonces aquí ya entraríamos en ya vamos a discutir cuál es la materia del peritaje antropológico. voy a tener mucha suerte ¿no? pero este es un tema central, ¿no? ¿Qué, ¿qué son los pueblos indígenas? ¿Cómo los define la Constitución y cómo en esta en estas diferentes formas de interpretar o comprender lo que son los pueblos se generan las controversias, los dilemas o ¿cómo se podría decir? las litis, ¿no? de los, de los litigios. Eh, la Constitución lo que dice es que los pueblos indígenas son aquellos que eh, conservan sus instituciones culturales, económicas, políticas, etcétera, o parte de ellas, ¿sí? Yo, si eso es lo quería subrayar, hay que subrayarlo, o parte de ello, porque no está mandando un, un mensaje. Y eh, para aquellos que eh, escucharon el debate cuando se promulgó este artículo, eh, recordaremos que, que había toda una corriente que decía: eh, bueno, pues si se van a reconocer sus instituciones, entonces vamos a reconocer los sacrificios humanos. Posiblemente lo estaban diciendo de manera metafórica lo de los sacrificios humanos, pero pero sí, sí tiene una connotación muy clara. La connotación es van a reconocer instituciones que violan derechos humanos, que son eh, eh, antinatura, Exacto. Eh, sí, recuperar instituciones que son caducas, el calculi. Bueno, a ver quién quiere recuperar el calculi, ¿no? Ese tipo de, de, de eh, argumentaciones eh, eh, se, se plantearon en aquella ocasión. Cosas eh, así de similares. Eh, de que sí vamos a hablar al tiempo de los taparrabos y ¿no? de las plumas. Bueno, en este libro que, que los clave, se los presenta Claudia, se hace una estudio de sentencias donde podemos ver cómo no, no era tan metafórico a veces esa forma de, de interpretar, pero no entrar ahí todavía, eso ya quiero ver. Pero hay otra forma también de leerlo, que, que pues es lo que está en disputa, ¿no? que es lo que se está confrontando actualmente y que si es necesario resolverlo, pues para, para, para avanzar en este tema de, de si nuestra constitución la podemos hacer intercultural en los hechos, ¿no? porque hay una cosa que esté en en la realidad. Y la otra interpretación es que esas instituciones propias pues son las que, las que el devenir histórico, el colonialismo eh, y eh, la hegemonía les ha permitido mantener. ¿sí? La mayoría de las instituciones que, eh, que conservan los pueblos indígenas son incluso eh, instituciones impuestas, ¿no? como el propio ejido, los, los, las comunidades agrarias, ¿no? las delegaciones municipales, pero eh, eh, su funcionamiento, su funcionamiento real, o sea, esa es la forma ¿no? en, que, en que se gobiernan, en que resuelven conflictos, en que, eh, en que se organizan los pueblos, pero las formas, o sea, el fondo, bueno, la forma es esa, las la, figuras actuales, pero la forma en que funcionan, en que, en que funcionan eh, Sí mantiene una, eh, principios, cosmovisiones y formas de, de, de, de vivir que son propias de los pueblos, no necesariamente son mesoamericanas porque ese es el problema que si queremos interpretar el artículo primero, remitiéndonos al siglo XV, XIV, XIII pues prácticamente no vamos a encontrar nada es posible que no encontremos nada, una que otra cosa incluso vamos a encontrar objetos o o prácticas que son las americanos, pero las instituciones no, las instituciones se han ido adaptando ¿sí? a estos procesos históricos eh, pues que ya son de larga data, ¿no? entonces esas son las instituciones que, que conservan los pues, indígenas son, son instituciones construidas en contextos de colonialismo, no las podemos ver como, como las tuvieron en el pasado. Y... Eh... Como este tipo pues, de, de, de controversia, las vamos a encontrar en, en los peritajes. ¿Sí? Eh, ¿Qué es el peritaje entonces? Bueno, yo diría que con bueno, lo que hemos estado aquí proponiendo, eh, pues sí, el peritaje es un instrumento eh, dentro de la justicia, no, no, no el peritaje en general, el peritaje antropológico, sí es un instrumento que eh, nos ayuda a comprender otros mundos jurídicos, otros discursos normativos, otras formas de vida. Y que, eh, y que también, eh, bueno, ya el órgano judicial se va a encargar de, bajo todos sus principios de de procedimentales, de eh, definir si, si, si tienen calidad o no dentro de ese mundo, de ese campo eh, Bueno, dicho así de manera general, ahorita lo podemos ya ver más en detalle. Eh, desde, también desde que nosotros comenzamos a trabajar del. Y los estudios periciales eh, muchos de nos dicen bueno, pero cuál es el campo no? el, el, el, la materia de, de un peritaje si es, el, si es este, eh, un ámbito objetivo subjetivo o normativo ¿sí? y eh, por toda la experiencia que nosotros hemos vivido en la evaluación del peritaje nosotros pensamos que, que, que los, tres, ¿no? los tres ámbitos son eh, competencia de un peritaje antropológico eh, aunque, claro, depende mucho de la, de la formulación que haga el, el juez o, de, o la propia, de, de tipo más que una de las partes, depende de cómo plantea la pregunta. A lo mejor, si sí, es una pregunta muy dirigida a cuestiones objetivas, u otra, pues a unas preguntas demasiado subjetivas. Pero en general, los tres campos son, son este, pertinentes y. Eh, <coughs> de hecho yo diría que incluso el más importante es el normativo ¿sí? porque si, si, si lo que queremos es resolver controversias jurídicas ¿no? entre, entre normas distintas, entre formas de vida distintas, pues lo que está en discusión es si, si ese, ese cuestionamiento a, a, a un mundo jurídico distinto es válido o no entonces sí es fundamental la pregunta normativa, aunque no, no necesariamente tiene que ser eso este. esto vamos a ver ya más ejemplos eh, voy a mencionar dos ventajes que, que he participado, uno es de tipo penal y otro es este, administrativo, eh, para, para ver cómo abordamos este temas, ¿no? pues, los ámbitos normativos. Eh, en un caso de, de Chiapas, de un municipio zapatista que fue desmantelado en el 96, eh, bueno primero hubo una una averiguación previa para proceder ¿no? a, a destruir este municipio autónomo de eh, Amparo Guatinta. Eh, y eh, el, el ejército intervino en esta comunidad y desmanteló, se llamaba a, a destruir las instalaciones que tenía el municipio zapatista y, y detener a sus representantes eh, la acusación que se les hizo fue por la usurpación de funciones, falsificación de documentos secuestro, varios delitos ¿no? eh, en razón de que habían detenido y sometido a proceso, o eh, bueno, no lo decía sin la sino que había detenido y privado de la libertad, ¿no? <ríe> así que así salió la, la curación, contra dos guatemaltecos que se habían pasado a México a talar árboles. Y eh, la, la, la comunidad de amparo bautizado lo que sostenía es que ya se les había advertido a estas personas que no se pasaran a, a estar talando árboles porque es algo ilícito y este, pese a las advertencias pues siguieron votando. Lo entonces los detuvieron y comenzó la negociación, se mandó a llamar a los padres de los, de los detenidos. Pero en ese tránsito, o sea, cuando se empezó el procedimiento, fue cuando, eh, pues por la política estadística de aquel entonces de destruir la, la, el ejercicio de la autonomía, eh, pues llegó el ejército ¿no? y los, los detuvieron. Entonces nosotros lo que. Eh, bueno intervenimos en, en, en la presentación del peritaje y nos hizo una serie de preguntas no cómo surgió el, el municipio si realmente tenía características que lo dijeran que son indígenas etcétera pero una pregunta que, que creo que era la pregunta medular para resolver si eran o no este, culpables de, de estas conductas era cuál es la forma de resolución de conflictos de la comunidad de Guatín, ¿no? entonces entonces eh, nosotros tenemos que aquí teníamos que hablar de tres cosas un elemento objetivo que era muy importante ¿no? de decir si sí existe ahí un sistema de gobierno, un sistema de autoridades que actúa públicamente y que tiene nombre y apellido o sea si dijimos los nombres de estas personas ¿no? y que ese, ese era el elemento objetivo o sea que si sí existe que, sobre todo que era una práctica pública ¿por qué? porque de esa manera pues, iba a desbaratar el, el presupuesto de que era un secuestro, pues no estaba secuestrado Claro, sometido a un procedimiento de, de reparación de daño y lo que fuera, y las eh, y autoridades sí. estaban actuando de manera pública. Entonces era muy importante decir eso, incluso. Eh, eh, ah, bueno, una cosa importante es que en todos estos procedimientos, sobre todo porque son comunidades interétnicas y donde también hay guatemaltecos, tanto viviendo en México como en el otro lado de la frontera. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros hacíamos, bueno, era, era cuando, cuando se daban estos supuestos de que eran. Personas que pertenecían a otro país, eh, los zapatistas siempre le comunicaban a la ACNUR, eh, creo que ya no estaba en México, pero no, en ese momento estaba también en México, la, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, y a la Secretaría de Gobernación. Entonces, por ejemplo, una de las pruebas que nosotros pusimos, ¿no? como prueba objetiva, es que en los periódicos se hablaba del caso, ¿sí? y el propio representante de la ACNUR decía, sí, yo estuve participando en ese procedimiento. Entonces, ese era el elemento objetivo. Que el subjetivo era decir que las personas actuaron porque tenían conciencia de que representaban a la comunidad, es un elemento subjetivo o sea, sentían que era legítimo hacer este, este acto de detención ¿no? porque eh, pues, sus principios para los cuales fueron sus normativos y además su estatus, por decir de persona moral, no de, no de persona civiles era eh, eh, actuar, estaban actuando conscientemente, sabiendo lo que hacían ¿no? y que era resolver este este, este programa de la tarea y también el elemento normativo de, de eh, ahí explicábamos por ejemplo que eh, ahora que, pues, que se formaron los autónomos zapatistas han estado generando una serie de, de, de normatividades no necesariamente son normatividades tradicionales no pueden ser pero también incorporaron muchas nuevas ¿no? como ahí, ahí señalamos algunas para no pasar al pues que entendiera que, que, que, que la autoridad zapatista tiene un ámbito jurisdiccional y, eh, y ciertos asuntos que resuelve cotidianamente, como son por ejemplo el alcoholismo. Ustedes saben que en las comunidades zapatistas está prohibido tomar alcohol. ¿no? Eh, y, y se decía ahí no qué tipo de cosas eh, eh, se enfoca la, la, la comunidad. Entre otros era cuidar el medio ambiente y esto era parte pues, de, de los objetivos que está Entonces, aquí. vemos cómo sí